¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien El día de hoy vamos a tener una pequeña charla, una pequeña eh, conversación Estoy tratando de hacer un formato un poquito diferente, un poquito más tipo podcast Donde ustedes eh, puedan sacar el tiempo y puedan eh, escuchar eh, esta información Déjenme ver porque aquí veo a... Algo como que. Como que no me suena muy bien. Creo que hay. Entonces, muchachos. <coughs> eh, hay un tema muy importante que yo quería comentar con todos ustedes. El cual es eh, sobre todas estas personas que, por lo general, lo que hacen es simplemente meter a más personas estos eh, multiplataformas multi que la gran mayoría, vamos a, ser, ah, vamos a ver, no nos vamos a hacer tontos, la gran mayoría de esta gente sabe que todo esto es un esquema Ponzi, pero el dinero puede más que muchas cosas, el dinero puede más que eh, eh, tu propia humanidad, el dinero puede más que eh, tu propio... El, el, el hecho de, de que tú te, tenga que, te tengas que convertir en un monstruo que aplasta y pisotea a los demás. Porque si usted sabe que, esta, que estas plataformas son así y a usted le vale un carajo, a usted no le interesa, es porque realmente usted está perdiendo su humanidad, su empatía con las demás personas. Casos de casos, vean, a mí me han escrito gente a mi número de WhatsApp, me han contado historias realmente de terror. Dejemos a un lado el hecho de que del dinero. Historias de verdad. Que, que pruebas, audios, cosas que de verdad, de verdad son bastante fuertes. Y, y que realmente mmm, me hacen pensar eh, hasta qué punto. Puede llegar a cambiar una persona por dinero, hasta qué punto una persona se puede convertir en un ladrón, en un estafador, en un monstruo, simplemente por perseguir el dinero fácil, el dinero rápido. Les digo esto porque eh, eh, me han mandado muchísimos casos, pero muchísimos, una cantidad abismal de todo tipo. Gente que eh, es, eh, estas personas lograron convencer a su pareja, a su esposo, a su esposa y lo convencieron de que si su esposo no está dentro de Omega Pro, no estaba dentro de Omega Pro. Y vamos a utilizar el caso de Omega Pro por mencionar algo, porque realmente esto aplica para todos los esquemas Ponzi. Eh, si no está dentro es porque realmente es una piedra de tropiezo. Y porque esta persona no tiene la suficiente capacidad ni la suficiente madurez para entrar a una plataforma. Que si esta persona hace preguntas, la del problema es la persona, no usted. Que si esta persona cuestiona, contradice y analiza un poquito, la, la del problema es esta persona. Y yo he visto casos de personas que eh, perdieron su matrimonio, perdieron su pareja por culpa de Omega Pro. También he visto casos, vean, es, es una cuestión. En Perú, muchas personas, muchos de estos pseudolíderes llegaron a pueblos donde las personas no ten, no, ni siquiera saben leer ni escribir. Les crearon cuentas, le quitaron el dinero, ellos le manejaron su cuenta. O sea, crearon cuentas con dinero de gente que no sabe leer ni escribir. Antes de que todo esto pasara, antes de que Omega Pro cayera, esta gente tuvo el cinismo y el descaro de llegar y robarle el dinero a estas personas. Esperaron a que generara lo suficiente para simplemente retirarlo y no volver a saber más de estas personas. Para hacer esto, de verdad, de verdad, usted tiene que ser un monstruo. Usted tiene que haber perdido la humanidad. Usted tiene que haberse convertido en una persona realmente desagradable y una persona que realmente se convirtió en lo peor que puede existir en el planeta. ¿Por qué? Porque si usted le hace daño a otra persona... No, no porque usted lo hayan llevado engañado, porque este eh, a, a, también hay casos de personas que realmente con el corazón, gente buena, que creyó en Omega Pro, que creyó en las habladurías de estas personas y gente que realmente pensaba que esto era lo mejor que había existido en el planeta Tierra. Pero la gran mayoría de esta gente viene de estafas anteriores, lo que quiere decir que ellos ya sabían lo que era omega pro y muchos de ellos los estamos viendo actualmente en válidos los estamos viendo actualmente en go global los estamos viendo actualmente en cualquier otra plataforma donde ellos ganen dinero fácil y rápido sin importar si la gente va a perder o no su dinero esta gente realmente se han convertido no en networkers sino en especialistas en fraude y en manipulación de las personas. De las masas. Quiero que veamos también. Un. Eh, un artículo. Déjenme ver si lo encuentro. Que me mandaron. De eh, la página Behind MLM. Una página que. Hace muy buenas investigaciones. El día de hoy vamos a hacer muchos, muchas cosas. <risa> vamos a ver. Eh, algunos videos, vamos a ver algunos artículos y eh, va a ser un video largo un video largo ok eh, aquí quiero que ustedes vean este eh, este recuadro porque tengo doble cámara ah ya me acordé <ríe> tengo esta, esta camarita encendía bueno no importa eh... eso fue el 19 de febrero del 2023 la página Behind MLM una página que hace muy, buenos, muy buenas investigaciones muy buenos reportajes ha habido rumores de que el colapso de Omega Pro está relacionado con The Traders Domain un esquema ponzi que no es mlm que también que también colapsó a fines del 2022 la implicación es que los fondos de los inversores de omega pro se mezclaron con traders domain que estaba ejecutando su propio ponzi no he podido verificar nada y todavía no puedo al menos no definitivamente pero una demanda regulatoria presentada recientemente ha revelado un vínculo concreto entre Omega Pro y The Trader's Domain. La CFTC ha presentado una demanda contra Jazz Castellum LLC, Jazz Castellum Financial LLC, Sec Capital General Management y varios acusados individuales. Jazz Castellum LLC, empresa ficticia, desaparecida incorporada en Colorado registrado en la NFA como operador de grupo de productos básicos en octubre del 2020 ok, esa es la persona la que se ve eh, al principio <coughs> y estas son las personas relacionadas con eh, con The Traders Domain Marcus Todd Brisco, residente de Hawái, propietario, Jan Castello. Ok, y vean que apar quién aparece por acá. Michael Shinon Sims, residente de Florida o Georgia, cuñado de Marcus Brisco, director ejecutivo de Jazz Castellón y, y copropietario de Omega Pro. Al principio no estaba 100% seguro de que Mike, Mike, bueno, Michael Shinon Simmons, nombre completo de Mike Sims, fuera Mike Sims de Omega Pro. Con un poco de hurgando, puedo verificar que es el mismo tipo. Aquí están sus redes sociales. Eh, aparentemente, antes de cometer fraude financiero, Sims dirigía un negocio de ropa masculina. En cualquier caso, Mike Sims es el vínculo entre Omega Pro y The Traders Domain. Sims, también es un vínculo directo potencial entre los esquemas Ponzi colapsados de Meta Bounty Hunters y Meta Bounty Hunters de Holton Books y Travis, y Travis Bolt véanlo, este señor realmente tiene un pasado muy oscuro en la foto de arriba tomada el 26 de febrero del 2022 se puede ver a Mike Sims en la fila central de atrás, si no me equivoco ese también es Marcus Brisco segundo desde la primera fila a de la derecha la demanda del 31 de enero de la SFT ok entonces al parecer los fondos invertidos en los fondos comunes a través del esquema fraudulentos ok chicos en resumen aparentemente aquí aparece Mike Sims de nuevo Después de eso tuvimos eh, tonterías sobre pirámides informáticos y Broker Group. Piratas informáticos. Se supone que Mike Singh y o asociados estaban detrás. Teniendo en cuenta todo esto. El colapso de The Traders Domain y Omega Pro haya sido una coincidencia. Se ajusta demasiado bien al patrón de colapso de las otras compañías de MLM que alimentan The Traders Domain. Naturalmente todas colapsaron. Ok, aparentemente eh, Trader's Domain estaba relacionado con Omega Pro y la relación era por medio de Mike Sims, el cual eh, al caer todas las plataformas que estaban asociadas, pues también se fue eh, entre ellas Omega Pro. Eh, una información chicos, les voy a dejar el link en la descripción para que ustedes lo vean. Están en inglés. Simplemente le dan a traducir. Eh, también me mandaron. Déjenme ver si lo logro encontrar. Porque entre tanto mensaje se me perdió. La verdad. Eh, para que ustedes lo logren. Lo logren ver también. Esta es información y eh, eh. aquí está aquí está eh, perdón es la una conversación juan diego gómez Una conversación en formato texto que se filtró de eh, de este señor. Hablando con eh, Juan Carlos Reynoso. Entonces déjenme ver. No, este no es el video. Voy a ponerle pausa al video. No lo encontré muchachos, pero... Eh, revisando los mensajes de whatsapp vi que ustedes me mandaron también otros videos y estaba viéndolo y me pareció bastante interesante este que vamos a ver a continuación este de acá voy a silenciar acá la música y quiero que veamos este de acá a mí no me cabe duda que de este momento coyuntural de la historia Saldrán miles de emprendimientos exitosos. ¡Aleluya! Usted mire que esa pobreza mental es la peor de todas. ¿Usted cree que Dios está contento con la pobreza mental? Eh, vamos a ver, este señor, como ustedes pudieron ver en videos pasados que hicimos en el canal, lo que se dedicaba era a... Eh, Supuestamente es un gran gurú de finanzas y todo esto. Y él y su esposa tenían varias cuentas en Omega Pro y eh, al parecer también se, se había involucrado, se filtró un audio donde él le decía que él, que él era un, que, que le ayudara básicamente a Juan Carlos Reynoso, le decía que lo ayudara a que le pagaran esas cuentas que él podía ser un aliado muy poderoso, pero que si no lo ayudaban, entonces él iba a publicar cosas en redes sociales y que al final vimos todo eso. Pero aparentemente ese señor no es tan gurú como parece, porque también eh, utiliza muchas tácticas de manipulación y coerción. Mental. ¿Usted cree que Dios está contento con esa persona? Mucho meter. Y vamos a ver, cuando usted ve que alguien utiliza a Dios como... Dentro de su argumento de economía y finanzas y emprendedurismo, todo esto, alerta roja. Alerta roja porque probablemente lo están tratando de manipular. Temo que no. Hay que atraer abundancia, hay que atraer riqueza partiendo de que estamos para mucho más. ¿Para qué caminar si podemos volar? Claro, es muy, muy, muy fácil decirlo, ¿verdad? Y mucha gente que no lo, nos está escuchando lo ha de decir así. ¿Me quieres ver la cara de esto? <risa> Pero, ¿cómo empezar desde hoy? Desde hoy, ¿cómo empezar a atraer esa abundancia? Lo primero que tú debes empezar a hacer desde hoy es educarte. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Donde... Pasen al canal de este chico para que... Eh, se suscriben también, ya que estamos utilizando su video. Se llama Pendehumus TV. Eh, tiene contenido bastante interesante. Yo llevo tiempo viéndolo también. Donde conoceremos a uno de los vende. Humos. A pesar de su el amigo Claudio Ditzel, en nuestro último video, el Púrpura Juan Diego Gómez Púrpura es una Gómez. Versión de Kiyosaki latinoamericano. Y hoy te traemos un video donde conoceremos mejor a este charlatán conocido como la vaca púrpura. Pero antes de... ¿Por qué la vaca púrpura? Este análisis, no entiendo. Demos un vistazo rápido a un resumen que hicimos en Top Ten Finanzas... La, va la vaca púrpura es de chocolates milca, ¿no? <risa> sobre este particular individuo por votación unánime, ha resultado elegido como el peor charlatán de habla hispana en tiempos de venta masiva de humo online. Algo que caracteriza a este colombiano de 54 años es que fue pionero del mundo de las ventas online. De hecho, su proyecto Invertir Mejor lo inició en el 2004 y tiene su canal de YouTube con 1.2 millones de suscriptores. 1.2 millones de suscriptores. Eso es mucha gente. <ríe> Cómo como la gente sigue a, a este tipo de personas. En el cual ha subido activamente videos vendiendo humo durante más de 10 años. Al igual que los otros personajes charlatanes que exponemos en este canal, el hombre que siempre está en modo hervir, y no me refiero a Carlos Ponce, recibe un saludo. El modo hervir de parte de Juan Diego. esto me recuerda mucho eh, a, a, a, una, a una frase que usaba Javier Madrigal de la extinta plataforma eh, HomeCNL, SmartCNL que él siempre decía estamos en modo triple fuego y le decían el, el triple fuego parece que este utiliza en modo hervir no ha forjado su capital a través de lo que clama ser experto, sino que lo ha logrado con la venta de humo, o sea, con sus cursos, seminarios, libros y conferencias sobre cómo ser millonario. De hecho, para que te des una idea del descaro que tiene a la hora de cobrar, si tan solo quieres pertenecer a sus grupos exclusivos, solo tendrás que desembolsar el módico precio de 14 millones de pesos colombianos, o sea, casi 4 mil dólares. Cuatro mil dólares los cuales no son una estafa en sí por su elevado costo, sino que también porque aplica el sistema de referidos, convirtiéndolo así en un modelo de estafa piramidal. Pero no te preocupes, si eres un pobretón que no puede llegar a formar parte de estos selectos grupos, todavía tienes la oportunidad de pagar 300 dólares para acceder al menos a un módulo de estos cursos online. Sí, dije online, ni siquiera presencial. Y para rematar, me gusta... O sea, 300 dólares para acceder a un módulo nada más. Me Gustaría decirte que no pierdas tiempo ni dinero yendo a conferencias en donde encontrarás lo mismo que en cualquiera de sus nueve libros. Te diría que no gastes tanto y que te conformes con simplemente adquirir uno, de no ser porque su descaro llega al punto donde cobra cada uno de sus libros en 100 dólares. 100 dólares por un libro. 100 dólares por un libro. ¡Wow! Ese señor de verdad, de verdad que cobra todo lo que hace. O sea, realmente El un vendedor. más jamás antes visto en libros, lo que deja por demás al descubierto que lo que caracteriza a este hombre es su avaricia y que lo último que quiere es ayudarte a crecer económicamente, sino que quiere hacerse rico a costa de la ignorancia y la necesidad de los latinoamericanos. Probablemente por eso es que eh, estuvo relacionado en Omega Pro. Y le mandó un mensaje a Juan Carlos Reynoso, pues, chantaje, chan, chantajeándolo para que le pagaran antes a él y a su esposa, O sea, el gurú de las finanzas. No. Y a esa persona le hicieron más fuerte, más sabia, más resistente. Un ser de teflón. Me gusta mucho la edición que usa este, este el creador de este canal al que no se le pega nada. A esa persona la hicieron absolutamente resiliente. Estos vendehumos te venden el humo que tú necesites en ese momento. Saben cómo manipularte justamente a través de ese humo. Y las palabras, por supuesto, son rodeos o frases vacías que no llevan a nada. Pero como ya te tienen hechizado con sus palabras, aprovechan para venderte alguno de sus cursos, libros o seminarios. ¡Bañada en aceite! Como tuve oportunidad de decirlo en mi más reciente libro, El día que Dios entró al banco. De nuevo utilizará el nombre de Dios para todo este tipo de cosas. Enseñémosle al pobre a cómo progresar financieramente ayudando a muchos. Es que ojo con algo, el problema no es la falta de recursos económicos, eso los hemos tenido muchos. En muchas etapas de nuestra vida. El problema es la pobreza mental. El problema es la pobreza mental. Mental. La gente que busca salir de la pobreza no ocupa educación sobre cómo tener una mentalidad de riqueza, sino verdaderas oportunidades laborales que les ayuden a obtener dinero para satisfacer sus necesidades básicas primero. De hecho, cabe mencionar que. En algo hay, hay un punto de razón. ¿Por qué? Porque si usted crece en condiciones como las que estamos viendo en este video donde probablemente la persona no tiene el mínimo de oportunidad de salir adelante, tanto oportunidades de estudiar, ni de trabajar, ni de prepararse de alguna manera, aprender eh, habilidades nuevas, donde en este tipo de entorno, lo único en lo que piensa es en sobrevivir, en terminar los gastos del día para el día siguiente volver, a salir adelante y sobrevivir día con día. Entonces, ¿cómo, cómo me va a decir usted que una persona en la que crece en estas condiciones, lo que tiene que hacer es cambiar su mentalidad y ya? O sea, sí es parte de, pero tal vez un 10, un 15% de todo el panorama completo que se necesita para que usted... ...salga adelante en la vida, no solamente enfocarse en que la mentalidad es lo más importante. Que hay un fenómeno conocido como la mentalidad de escasez... ...que dice que la capacidad de aprendizaje que tiene el humano... ...se ve terriblemente disminuida cuando está bajo alto riesgo, violencia o en estado de supervivencia. Correcto. O sea que, sin recursos básicos como comida ni seguridad o no tener techo, vivir con miedo o no contar con ayuda de los padres en el hogar, es prácticamente inútil tratar de enseñarles algo nuevo. Y mucho más si hablamos de filosofías sobre cómo pensar como rico o atraer abundancia con el pensamiento, como enseñan estos falsos gurús que le quitan su dinero a la gente más necesitada. Continuamos. Y por ser impaciente no me gusta el progreso paso a paso. Ni me digan este recorte de video parece que lo hizo con inteligencia artificial, porque sí tiene algunos errores. O oh Diego, es que en la vida se progresa progresivamente. No, este es su proceso de manipulación. Primero busca empatizar con la gente, haciéndoles creer que él tiene los mismos defectos que ellos. En este caso, la impaciencia. Él tiene muy en claro lo fácil que es manipular a gente impaciente y para lograrlo lo hace fingiendo ser como ellos. El paso a paso, como lo he señalado desde hábitos de ricos, funciona si fuéramos a vivir 500 años. Como no los vamos a vivir, qué bueno entonces hablar de un progreso rápido. Este es el arte de decir lo que la gente quiere escuchar. Así de simple, endulce el oído del comprador antes de venderle. ¿Y saben qué? La naturaleza confirma que los saltos cuánticos... el ¿Por qué siempre utilizan estas, estas palabras? Cuánticos, saltos cuánticos, este, o sea, todos, todos utilizan como el mismo diccionario. Progreso rápido, abrupto. Es posible. ¿No se les hace curioso que los hombres más exitosos del mundo hablen de la paciencia como la virtud más grande del mundo? Pero los vendehumos aseguran que con ellos puedes obtener un éxito rápido. Porque ellos saben que la verdad no vende, por eso recurren a los engaños. Tristemente, la debilidad Correcto. humana es tan grande que son miles los que sucumben ante sus deseos más bajos y primitivos. Por eso existen los manipuladores, porque el humano es frágil. Es un producto exclusivo, es un producto para quienes se quieren dar una oportunidad de progresar. La placa de un millón, la placa dorada que tiene atrás, algún día. Algún día. <risa> Para quienes realmente están dispuestos a recorrer la milla extra, a pagar por su educación financiera. Típico sesgo cognitivo de vendehumos que quieren tu dinero. Te dicen que solo un selecto grupo especial y privilegiado de gente puede acceder a esta exclusiva información que te ofrecen solo ellos. Una mentira tan patética que solo podría funcionar en aquellos que están muy desesperados. Claramente, no vas a ser especial ni mejor. Solo quiere tu dinero y te quiere convencer de que si pagas, entonces serás importante. Todos los líderes de esos multiniveles utilizan esas mismas plataformas. De hecho, hay libros completos de neuromarketing, de manipulación. Eh, de hecho, hay libros que te enseñan tácticas para manipular a la gente. Y esta gente se los ha estudiado todos y son especialistas en el campo. Entonces tendrás acceso a lo exclusivo, cuando en realidad no hay nada secreto. Pagarán por un producto basura y pertenecerán a un grupo exclusivo, sí, pero de gente estafada por él. Eso es todo. Personas que no quieren siempre todo gratis. Alguien me decía en estos días, ay Juan Diego, pero es que eso que me estás diciendo de tal inversión lo encuentro en YouTube y es gratis lo que dice el sensei Vaca Púrpura se podrá realmente encontrar gratis porque lo de Vaca Púrpura no entiendo en la web, juzguen ustedes mismos hay acciones que me encantan a largo plazo no te aflijas si la semana próxima va como a... meta, ¿no? lo que conocemos como Facebook como Microsoft como Google como Apple, como Nvidia ¿qué hace? Tod todas esa gente siempre utilizan estos de ejemplo, ustedes se acuerdan cuando estaba Omega Pro sacando lo de Pulse y lo del Metaverso, que decían que Facebook había invertido tantos millones, que Microsoft tantos millones, que Nvidia tantos millones, y qué pasó con el Metaverso de Pulse. Ven cómo todo es puro humo. Wow, jamás ningún youtuber había hablado antes sobre invertir en empresas tecnológicas de moda. Este hombre es un revolucionario, sin duda sabe mucho y deberíamos respetarlo. Bueno, ya fue suficiente sarcasmo. Continuamos. Yo le decía, mira, si tú me dices que todo lo encuentras gratis en YouTube, ¿por qué eres pobre? Muy seguramente es pobre por una serie de circunstancias, como el entorno en el que vive, su pasado, la falta de liquidez, los problemas familiares, de salud, deudas, etcétera. Pero sus problemas no se solucionarán pagando cursos de humo como los de este charlatán. Y esto que dice sobre ser pobre por tomar cursos gratis es una forma de distraer a las personas que quieren exponerlo por cobrar por información que se encuentra gratis. Algo que hacen todos los charlatanes aprovechados de la ignorancia de la gente. Yo no creo en las coincidencias. Si tú me estás viendo en este momento, es porque era un producto para ti. Ventas récord. ¿De verdad esta manipulación anticuada funciona en esta época? Si algo sí. vale, paga por ello. Si algo vale, paga por ello. Yo sí he visto esto, de que eh, toman cursos de trading, de lo que sea, de cosas que son gratis. Inclusive, tienen el descaro. Eh, a mí me ha, me, me ha pasado con Validus, que era Validus. No me acuerdo. Pero había una plataforma de estos esquemas Ponzi que usted paga por información. No sé si es válido la verdad o había otra. Y, usted, y, y todos los cursos que le daban a usted ni siquiera tenían la decencia de quitar la fuente de donde provenía. Los PDF y todo venían de donde provenía esa página. Y esas páginas son totalmente gratis. Entonces eso es una táctica también utilizada por esta gente. ¿Qué vas a pagar aquí? Toman una... algo gratis y lo cobran. A tu futuro, lo que vas a pagar aquí es nada frente a los beneficios que tiene el producto. En conclusión, este hombre solo quiere vender educación financiera a los pobres a través de sus libros y seminarios que no incluyen soluciones, sino motivación barata con un matiz religioso para manipular mejor. Para lograr Porque su cometido, manipula a la gente convenciéndolos de que su pobreza se trata de su falta de educación. O sea, dice que el problema a resolver es meramente mental y no material o de oportunidades. Pero con esto, claramente busca convencerlos de que él tiene la capacidad de solucionarles la vida solo atacando el problema de mentalidad. Es una lástima ver como una persona con verdaderos estudios en finanzas Terminó dedicando su vida a la venta de humo Tras darse cuenta que su talento de manipular a las masas Podría servir mejor a sus egoístas intereses personales Todo con el precio de engañar a las personas Prometiendo soluciones Modo financieros. ¿Saben qué es lo que, lo que pasa con esta gente? Que sí, muchos tienen eh, preparación académica en finanzas Tienen mucho conocimiento eh, Pero el dinero fácil corrompe a cualquier persona, independientemente de su nivel académico. Muchas veces estas personas, independientemente de si tienen educación o no, al ver dinero fácil se dejan embobar por esto y prefieren tomar el camino fácil, prefieren tomar el camino de engañar, de manipular, de vender humo, de vender cosas que realmente no sirven para absolutamente nada, eh, para obtener justamente eso, este dinero rápido y fácil. Pero atacando siempre a las emociones y la vulnerabilidad de los más necesitados, quienes acaban peor que antes de conocerlo. Ojalá les haya gustado este resumen sobre Juan. Chicos, eh, suscríbanse a este canal, eh, Vendehumos TV. Ya he, ya he visto yo bastante, bastante contenido de este señor, bastante bueno. Y chicos, eh, eso era lo que quería mostrarles en este video. Súper rápido. Es información eh, un poco eh, larga, pero quería mostrarles cosas que ustedes me están mandando también eh, vía WhatsApp y eh, hacerlo en un formato tal vez un poco diferente. Eh, pero bueno, en fin. Chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.